La madre y la abuela del joven Jesús Orlando Paulino se presentaron en la mañana de este lunes en el Comando Noreste de la Policía Nacional, denunciando que su pariente fue detenido por la uniformada sin que haya cometido delito alguno. Hace de la noche, eh, casualmente por la vera de la escuela, que queda próximamente a rey entonces pasaron dos tipos en un motor y le, le, le, largaron, le lanzaron un tiro, se lo dieron el pie derecho, luego yo lo llevé al hospital para curarlo. ¿Llegó a, llegó a la casa? Llegó a la casa y yo, yo o sea, lo saqué para, para Entonces, llevarlo al hospital. Entonces luego, después que lo curaron y todo en el hospital, me lo trajeron preso. Yo no sé por qué está preso, porque no puede estar preso. Solicitan a las autoridades policiales dejen en libertad a su pariente. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.